Verde a la vista, <risa> esperando. <risa> uh. Es la primera vez que fallo en 15 años. No vuelve a suceder. Sí, pero pasó justo en frente. ¡Madre mía! Es la primera vez que fallo en 15 años. No vuelve a suceder. Sí, pero pasó justo en frente. Esto sigue ahí. no